you <smart noise> Bárbara. Llevo media hora hablando como... Oye. Hey. estaba viendo las recompensas. Y, güey, vi que cuando... ¿Cómo se llama? cuando compres rango aliviatán te dan la recompensa de los rangos anteriores o sea te van a dar la KB también la KB Plus la K Hydra Plus y eso oh, no, Wey, y también vi que te que vas a tener anti-AFK para que no te expulse y acceso a a Kere que está muy raro eso que supongo que no lo tendrá bueno, supongo que te podrás tepear sin de qué esperar y vas a poder. Uh -huh. Hacer barra back también. ¿Recompensas de Lidra plus person. Barra Near y barra Inse. Y vas a tener nueve homes. Pero con el, con el Leviatán vas a tener 10 homes. voy a ver la recompensa del la Leviatán, plus por Leviatán 12 por.. que te dan 12 llaves leviatán por el leviatán de 12 meses. Ah, vale. Pero 12 llaves leviatán plus. What the fuck? Claro, es que una y cada llave por cada mes. No, más es que eso sí las puedes salir de volada si quieres. Eduardo, nos falta poco. <ríe> Uy, mira, mira cuánto rompemos la opción. Eduardo, mira mira cuánto rompe la opción de Pongo esa zombie, boludo, sí, tremendo. Yo Adrián, vení Lo hemos... Pues. Ven, justo acá, acá. ¿Qué? Mira lo que hay acá abajo. Eduardo, no te, Eduardo, lo, lo logramos llegar a ver, más no que lo, no, logramos mi, de, que el, el chungo llegue hasta acá. Ah. Pues desde esa cadena me moriré. ¿eh? Vamos, doy, Ah, pero... Bro, oh, que molesto es la lava. Bueno, en una parte del video puse filtras cortadas, pero lo voy a tapar obviamente. ¿De qué? En alguna parte del video filtras coordenadas Pero ya lo sepé. No, bueno, lo voy a tapar. Tapalo bien porque. Lo voy a tapar de es que se Eduardo, ve el video 10 veces, güey. De hecho, hasta ¿Y? voy a tapar toda la sala de. Todo el coso de, de coordenadas así en 3, lo corto mejor. No lo a cortar. no ¿no? No, estoy no, no, no, no, no, Normal, cliente no, Ya, dale, toca De agua esto. Bueno, faltan po faltan pocas capas. Falta capa? pocas, pocas pocas. Eduardo, trae tus pocas. Vamos a celebrar esto. Y también traí tus pinzas que te voy a enseñar a robar bicicletas. Por ¿Sí? <ríe> ahora. ¿Te bote 40? No, pero güey, miramos un chung sin un diamante. Voy no a encontrar ese diamante. ¿Voy a encontrar ese diamante? No. Ese diamante. No. Mira, no hay diamante, WTF. Miramos un chung y no hay diamante, perfecto. No, ya no hay diamante, boludo. Estoy viendo que dentro de todo estoy un diamante. No, no hay ni uno. Ya es, ya es imposible que haya uno en esto. No hay, bueno, pero ¿sabes lo que sí hay? ¿Qué? Mucha resta. Vale. Aparte, con lo que sí hay. ¡Un chunk minado! Un ¡Chunk minado! ¡Un, sí, un chingo de basura, ¿eh? Y un chingo de basura. Voy espera apretar. Y yo también empecé a lo que. Para, por ¡Qué qué vara, para para para ¿Dónde más hay vara, vara, vara, Ahora haré haré algo prohibido